educativas constructivistas en entornos virtuales y van a ver que eh, yo comenzaré eh, eh, esta presentación está, eh, conjunta eh, a manera de introducción sin embargo vamos a estar eh, el compañero eh, el doctor encarnación y yo interactuando durante la presentación eh, y Van a notar que hemos incluido algunos, algunos videos eh, muy sencillos porque queremos también eh, inducir a través de la, de, de, del contraste para eh, subrayar ideas y conceptos. Eh, vamos entonces a, a comenzar eh, la presentación. Eh, tienen en sus pantallas el... La, la presentación como tal, así que doctor Encarnación puede, puede abrirla completamente, eh, está abierta completamente. Vamos entonces a empezar a comenzar entonces con, con el primer eh, slide. Adelante. Bueno, comenzamos. Sin estrategia de manejo, sin entrenamiento al educador, sin debates sobre políticas de diseño tecnológico, sin argumentos sobre los pros y los contras, solo lo hicimos. Eh, así que eso es nuestro punto de reflexión. Eh, vamos a la próxima. Eh, nuestro, definitivamente nuestro contexto cambió. Eh, sabemos lo que estamos eh, experimentando dice que el mundo aún intenta mantener el balance y, y se debate entre seguir la norma y dar la continuidad al status quo todo incluido desde la compra, la educación el trabajo, la socialización, el entretenimiento eso lo estamos experimentando eh, y para ello se propicia una acelerada difusión de tecnologías digitales emergentes, o sea que es un reto que todos estamos enfrentando estas eh, tecnologías de la muy bien gracias estas tecnologías de la información y la comunicación tiene una marca de influencia en el comportamiento humano en el comportamiento de cada uno de nosotros eh, en la manera que interpretamos la realidad en nuestra vida y también en una necesaria actitud para seguir adelante eh, no nos olvidemos que esto no es nuevo para la humanidad. Esto ocurre. Eh, hay ciclos. Eh, anteriormente, en el 1918, se, hubo una pandemia eh, de proporciones mayores, mayores, la gripe española, eh, la gran depresión que tocó a todo el mundo. Eh, Puerto Rico la sufrió. Segunda guerra mundial. Del 1939, así que esto no es nuevo. Los seres humanos hemos estado enfrentando crisis a lo largo de la historia. Y hemos entonces tenido que hacer ajustes, hacer transformaciones, adaptarnos. En el 2020, 2021, como ustedes ven, todos estamos con mascarilla. El mundo, el, el planeta completo está con mascarilla. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la más responsiva al cambio, nos decía Darwin. Así que ese es eh, estamos estableciendo la base para, para esta presentación. Eh, adelante, sí. Necesitamos entonces algunas preguntas esenciales. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi estudiante a alcanzar niveles de pensamiento de orden superior? La siguiente sería, ¿qué metodologías y técnicas educativas podría considerar para crear con mis estudiantes experiencias de aprendizaje activas, constructivas y transformadoras? La próxima, ¿qué oportunidades y recursos puedo considerar e incorporar para lograr lo anterior en entornos virtuales? ¿Y qué prácticas se desarrollan en otras instituciones para propiciar el aprendizaje en medio de la pandemia, o sea, del COVID-19? Estas son preguntas eh, esenciales y yo voy entonces a iniciar con un, dos, dos videos que corren en las redes sociales. y Son videos muy sencillos, pero eh, eh, ustedes verán lo que sucede. Adelante. Vamos a ver. Escucha. Vamos a ver. Eh. Maestro, ¿está usted? ¿Se puedo volumen? Ah. La capital de Ecuador. La capital de Paraguay. La capital de los Estados Unidos. La capital de Perú. La capital de Francia. La capital de Bolivia. La capital de Chile. La capital de España. La capital de México. México. La capital de Argentina. Anda, La capital de Guatemala. <ríe> La capital de Venezuela. Caraca. La capital de Colombia. Días. Tu país. Colombia. Tu corregimiento. Chacare. Tu municipio. Uh -huh. Tu continente. América. Tu barrio. Uh -huh. San Cayetano, ¿qué? Pero mira para acá. Su presidente. La capital de República Dominicana. Eh, vamos, vamos al otro, eh, vamos al otro y, y luego entonces un comentario. Y el, el eh, maestro, usted también está eh, bienvenido a que haga los comentarios. Por encarnación adelante. Venga, vente para acá. Venga, sube aquí, que vamos a, vamos a la escuela. Venga. Vamos a empezar contando. Dame la mano diez veces. veces. Tres. Muy bien. Ahora para terminar, una vez. Muy bien. Venga, ahora vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar dos por dos. Thank <laughs> you. Muy bien, la clase se ha terminado. Muy bien, lo que ustedes acaban de observar ¿Cómo se llama? parece impresionante eh, para el observador de la común eh, y de hecho es, eh, impacta. Sin embargo, lo que han observado es puro conductivo. El puro conductismo eh, son respuestas memorísticas automáticas o recitación. Básicamente, la teoría conductista eh, lo que establece es eh, estímulo y respuesta pura. Y lógicamente, son, miren, aquí están precisamente los, los, los, los, los campeones del conductismo: Pavlov, Watson y Skinner. Ellos hicieron experimentos eh, controlados en laboratorio, y precisamente para reforzar ese tipo de aprendizaje que es memorístico y es eh, automático, eh, si ustedes se fijaron, el niño de dos años, en realidad eh, lo, que, lo que hizo fue memorizar y recitar algo que, eh, que aparentemente practicó muchas veces, impresionante, pero sin embargo, es solamente memoria. Eh, el, el perrito también, el perrito pues básicamente eh, respondía a unos estímulos. Cada vez que decía, hacía una operación o, sea, o recitaba una operación matemática o eh, a base del estímulo de la voz, lo que hacía era el, el, el, el amo, lo que hacía era que le daba un, un dulce. El, el problema que hay con el, el conductismo es que, eh, y aquí eh, le, le indico que eh, promueve lo que llama también eh, eh, Paulo Freire, en, su, en, su, en, la, en la pedagogía del oprimido, promueve precisamente en la educación bancaria, que es la recitación y me, memorización y recitación en oposición a lo que él propone como lo que debe ser la educación problematizadora eh, en estos momentos entonces estamos proyectando eh, el, la taxonomía de Bloom la taxonomía de Bloom es que se propone en el fue 19... posteriormente eh, eh, revisada en el 2006, creo que fue por eh, eh, Anderson y Craftwell. Y esta teoría eh, o taxonomía del conocimiento eh, es sumamente interesante porque ha sobrevivido, eh, no sobrevivido, sino ha sido utilizada desde entonces consistentemente en más de 80 países, sistemas educativos y se ha traducido a, creo que a más de 18 idiomas, usted me corrige, doctor Encarnación. El punto es, que eh, nos propone entonces un, una, una taxonomía donde eh, se ven destrezas eh, cognitivas, eh, lo que se llama de nivel bajo, o sea, pensamiento de orden superior, y ahí entonces está comprender y memorizar. Sin embargo, si se fijan, analizar, evaluar y crear, eh, inclu incluyendo aplicar, son eh, pensamiento de orden superior. Y desgraciadamente muchas veces eh, nos quedamos en los primeros dos niveles. Eh, cuando... Eh, ah, muy bien, muy bien. Cuando nosotros simplemente nos, eh, nos eh, quedamos en comprender y memorizar, eh, entonces eh, no estamos ayudando a, a, al estudiante, a nuestros alumnos, a, a llegar a esos niveles eh, eh, cognitivos mucho más elevados, lo que nosotros llamamos... Eh, de, desarrollo de destrezas de pensamiento crítico y elevada. Así que básicamente esa, eh, esa ilustración nos da inclusive maneras en que podemos alcanzar todos los niveles. Todos los niveles son importantes, sin embargo, si nos quedamos en memorizar y comprender, ahí nos, nos estamos, estamos limitando eh, nuestra instrucción y lógicamente estamos limitando al estudiante. Muy bien. Vamos entonces eh, a hablar sobre efectividad de aprendizaje y voy a dejar entonces con ustedes al doctor Encarnación eh, y siempre vamos a estar comentando también. Doctor Encarnación, cuando te quise, que usted lo desee. Bueno. Gracias doctor. Buenos días a todos y a todas. Un gusto. Eh, lo que ha planteado el doctor García Barrios en términos generales es que eh, tenemos dos visiones y la metodología que vayamos a usar, los procesos, el, el diseño de lo que será el ambiente de aprendizaje, independientemente sea un contexto presencial o un contexto a distancia, va a depender de cuál es el enfoque que tiene el docente en el momento de diseñar o estructurar lo que ha de ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un docente o una docente eh, siempre se inspira en dos elementos fundamentales. ¿verdad? Tratar de ser efectivo, llegar al estudiante ¿no? y que el estudiante aprenda. Así que son dos elementos que están entrelazados en los procesos metodológicos. Ofrecemos cursos, diseñamos nuestras sesiones de clase con la finalidad de que haya un impacto positivo en el proceso de construcción del aprendizaje por parte del estudiante. Y eso implica una gama de elementos que están relacionados eh, para que eh, se conecte la proyección del docente con el proceso de inclusión del estudiante en la dinámica de la construcción del aprendizaje. Ahora bien, eh, la decisión de intentar una metodología, tratar otra o tener alguna preferencia ¿verdad? Eh, en técnicas o en métodos, como ven, es un asunto muy complejo y lo que se recomienda es que se consideren los casos uno a uno. Es decir, que la visión es caso a caso. Eh, la naturaleza ¿verdad? del valor pedagógico de un método va a depender entonces de cuál es el perfil del estudiante que tenemos de frente, ¿Cuál es, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, cuáles son sus talentos, ¿verdad? sus preocupaciones, sus recursos. Y también el otro factor es la naturaleza de la disciplina que se está estudiando. Y sobre la base de esos dos elementos es que nosotros y nosotras eh, emprendemos a la selección de cómo va a ser el diseño de nuestra metodología, qué vamos a aplicar, ¿verdad? Qué, ¿Qué actividades vamos a hacer para que el proceso de aprendizaje sea fructífero? Y si lo es, ese es el indicador de que estamos siendo efectivos, ¿verdad? En nuestro departamento, eh, ¿verdad? Hermano del departamento de inglés, eh, en ese sentido, tenemos una unidad de preparación de maestros. Y entonces, eh, el fin es un maestro, una maestra efectiva y reflexivo, Es decir, que sobre la base de la reflexión acerca de su praxis, intente cada día, ¿verdad? en un proceso eh, muy, eh, eh, digamos, dialéctico, mejorar cada día su práctica. Pero eso no va a ocurrir si no hay un alineamiento de la toma de decisiones con las necesidades e intereses del estudiante y la naturaleza de la disciplina que estamos estudiando. Es decir, no todos los métodos se pueden aplicar a, a una disciplina, ¿verdad? Y no eh, podemos eh, pretender que lo que le sirva o lo que nos sirva con un grupo o con un estudiante, nos va a servir con todos, ¿verdad? Así que, eh, para empezar esta, este diálogo, que básicamente es presentarles algunos atisbos generales de qué se ha hecho en algunos lugares del mundo durante esta pandemia, eh, qué nosotros y nosotras recomendamos en un Macao, y eh, cuáles son las tendencias, ¿verdad? No pretendemos aquí eh, un diálogo técnico de cómo hacer las cosas para que les funcionen y, y verán por qué. Eh, así que, ¿cómo es que aplicamos y seleccionamos a, a distancia verdad, eh, estos métodos para fomentar un ambiente de construcción y conexión del aprendizaje? ¿verdad? Eh, nosotros y nosotras somos seres sociales. Nuestro cerebro es un órgano social y funciona haciendo conexiones. Y, y asimismo, la naturaleza gregaria del ser humano se expresa, ¿verdad? Conectándonos, relacionándonos con los demás. Eh, y en ese sentido, cuando miramos qué podemos hacer en un salón de clase para crear un ambiente en el que el estudiante se motive a participar, a integrarse, a ser considerado, es decir, a aportar ambiente democrático que debe haber en una clase, pues tenemos entonces que distinguir, ¿verdad? En términos conceptuales, que un método no es lo mismo que una, que una técnica, ni tampoco es lo mismo que una estrategia, ¿verdad? Eh, el, los métodos son más amplios que las técnicas eh, y tienen una diferencia fundamental, ¿verdad? Los métodos tienen un contenido filosófico y tienen un contenido social, y que está atado a la naturaleza de la disciplina. Mientras que las técnicas, ¿verdad? lo que puntualiza básicamente es la relación docente-estudiante. Es decir, ¿cómo yo doy esta parte de la clase para que el estudiante se mantenga conectado conectada conmigo? Así que son dos cosas distintas, ¿verdad? La relación mía con la disciplina y cómo la proyecto, cómo estructuro mi clase y la técnica, ¿verdad? ¿Qué técnicas utilizo en el interior del método? para hacer determinadas secciones más efectivas en el proceso de aprendizaje. Eh, entonces, aquí les presentamos una lista ¿verdad? mínima, por supuesto, de algunos métodos que se pueden trabajar. En, tanto en el contexto virtual como en el contexto presencial. Eh, por supuesto que hay unas adaptaciones, ¿no? Porque no estamos en el espacio o in situ, pero hay unas adaptaciones y vamos a verlas eventualmente aquí en algunos de estos casos. Se conoce, por ejemplo, el método de laboratorio, el método de proyecto ¿verdad? Eh, o el aprendizaje basado en proyectos que se le llama ha tomado mucho auge en estos, en estos tiempos, ¿verdad? El problem-based learning o project-based learning, el, el Problem Based Learning es más bien, está atado a la solución de problemas, los estudios de casos que son tan útiles en nuestras salas de clase las simulaciones que son fundamentales, por ejemplo, en las profesiones eh, o en las disciplinas que, que trabajan con temas de salud, el método científico eh, y el, el método de diseño sobre el cual eh, he estado aprendiendo eh, en el último tiempo y que me parece extraordinario en, en el colegio Mayagüez, ¿verdad? En el recinto de Mayagüez hay una persona que domina y aplica este método a perfección que quizás en el futuro lo podemos traer a nuestro recinto, ¿verdad? Se llama el doctor José Ferrer y es extraordinario. Eh, y hay otros métodos que van a ver como el video-based learning, ¿verdad? Es decir, el aprendizaje basado en videos que hemos estado utilizando de alguna u otra forma, nos hemos aproximado a esas formas de, de trabajar con el, con el material. Por técnicas, ¿verdad? las técnicas son más específicas, no necesariamente tienen un enfoque filosófico ni social, eh, y podemos considerar la más antigua y más utilizada, que es el arte y la ciencia de preguntar, ¿verdad? de formular una pregunta. Eh, el trabajo colaborativo, las discusiones en, en, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, eh, las dramatizaciones, eh, la construcción de reportajes, eh, la, o el ofrecimiento de informes, entre muchos otros, hasta la asignación es una técnica. Así que hay que hacer esa distinción. El método es la forma en que yo manejo la disciplina. La técnica es la forma en que yo manejo la relación con el estudiante para que aprenda. Dos cosas distintas, ¿verdad? En el caso del proceso de pensamiento de diseño, que tiene un, una configuración más o menos como esta, eh, eh, es bien eh, útil en términos pedagógicos y hasta andragógicos, ¿verdad? Eh, porque combina los dos elementos fundamentales de lo que es el pensamiento constructivista. El constructivismo combina la parte intelectual con la parte de los sentimientos, ¿verdad?, una, especie de, de simbiosis entre corazón y cerebro, eh, eh, reconociendo que el ser humano es un ser que piensa pero que siente. Por eso se le llama la teoría cognoscitivo-humanista, ¿verdad?, cognoscitivo-humanista. Desde el primer espacio de pensamiento que va dirigido a empatizar, luego llevamos a los estudiantes a un proceso de clarificación de conceptos y definir un problema, ¿verdad?, que sea significativo, que sea importante. Y luego a idear ¿verdad? Eh, formas de emprender frente a esa situación. Para después crear un prototipo de cómo nosotros y nosotras podemos emprender ante la situación, ante el reto, con una idea resolutiva. ¿verdad? Y posteriormente que ese prototipo nos permita probar ¿verdad? Eh, con una buena cantidad de datos que obtenemos en, las, en los espacios anteriores, ¿verdad? Eh, para poder entonces tomar una decisión y pasar juicio sobre ella. El proceso de pensamiento de diseño nos permite autodirección y ofrecerse al estudiante que actúe de forma autónoma, independiente, que sienta que él participa en ese proceso de construcción del pensamiento con los demás y con las demás, porque es cooperativo ¿verdad? fomenta la interacción y está orientado de forma flexible a múltiples situaciones. Esto es lo que se sugiere, ¿verdad? estas mismas cualidades de autodirección, buscar interacción, que la gente coopere, que estén conectados, que hayan situaciones. Esto es lo que se está pidiendo en los procesos de educación a distancia. Y el método de pensamiento de diseño coincide... Eh, de forma extraordinaria con este modelo. Nuestro reto está en idear cómo estructurar una planificación para que eso ocurra a distancia, ¿no? Y el primer paso es entender en qué consiste el pensamiento de diseño. Por eso la recomendación que hago del doctor José Ferrer, que yo lo considero un experto de este de este modelo o de este método. Así que a través del pensamiento de diseño, como en eh, eh, la educación a distancia, debemos procurar una serie de elementos. Primero, enfocarnos en lo humano. Estamos trabajando a través de ordenadores, a través de aparatos electrónicos, pero sobre todo, tiene que haber una línea humanística y de sensibilización en el proceso. Y eso comienza con ofrecer una apertura al estudiante de involucrarse, de tener una retroalimentación y de saber que nos estamos atendiendo mutuamente porque nosotros y nosotras, los profesores, los docentes, eh, eh, también necesitamos. Eh, a mí se me ha hecho muy duro, eh, por ejemplo, hacer lo que estoy haciendo ahora, que es hablarle a una pantalla. ¿no? Eh, el segundo punto es demostrar sobre el, el factor del habla, ¿verdad? que haya una intención de, de que lo que se dice se demuestre, ¿verdad? explicar y justificar las cosas, eh, que haya colaboración eh, radical, debe haber un acento ahí, eh, y esto implica fomentar la creación de grupos diversos para que la diversidad se manifieste eh, eh, a la distancia, ¿verdad? Y que hagan conexiones entre los estudiantes eh, de manera que se compliquen los temas. De la complejidad es que vamos a hacer que el proceso crezca y que ellos descubran. Y esos descubrimientos le van a permitir aportar a la clase. Y los va a Por hacer... Son encarnación. Punto. Eh, adelante. Perdone que lo interrumpa, pero tenemos una, una mano levantada. Sí, adelante. Eh, nada, encarnación, hay eh, muchas reacciones. No es quiero reaccionar ahora, sino que quiero que aclare por qué en, en la plantilla anterior aparecía la palabra cliente en probar. Entonces, sí. yo por, por lo poco que conozco de usted, pero sustancioso, creo que no está usted en esa línea pedagógica y quería, no sé, que no. si podía aclarar ese punto. Vamos a darle para atrás. Vamos a darle para atrás. Sí. Ahí está el término cliente. Sí, nosotros, eh, esto, es un, esto es un método que surgió en los años 70. Y evidentemente eh, se ha nutrido de múltiples perspectivas. Eh, nosotros nunca nos enfocamos en aplicar el método de forma exacta. ¿verdad? sino de adaptarlo. Evidentemente la terminología relacionada con el mundo empresarial está directamente relacionada con este modelo de pensamiento de diseño, ¿verdad? De hecho, se aplica en los procesos de diseño de negocios. Eh, sin embargo, nosotros lo vemos en, en pedagogía desde el punto de vista de una oportunidad para que el estudiante, en vez de enfocarse en los asuntos ¿verdad? Eh, relacionados con esta, este discurso neoliberal, que enfoque en los valores que tienen que ver con la solidaridad, eh, la colaboración, la cooperación, la empatía, eh, el proceso de escucharnos, el proceso de compartir ideas. Eh, pero excelente observación, compañera Espero que... Gracias, gracias, sí. Cómo no. Entonces, tener claro el proceso de diseño, eh, como había dicho, crear un prototipo, ¿verdad? Lo que hace que el, el estudiante esté todo el tiempo pensando a niveles elevados de pensamiento, ¿verdad? Pensamiento de orden superior, como les decía el doctor García Barrio y en la gestión constante, ¿verdad? Este modelo ayuda a que el estudiante... Eh, construya una línea ética eh, que lo distancie de aquella perspectiva de que alguien tiene que hacer algo por mí para resolver este problema. ¿A quién yo busco? No. Eh, la, la mentalidad es la autogestión y la solidaridad en el proceso de construcción de alternativas a los problemas. ¿no? Así que, si, si queremos... Tener un cuadro de qué se supone que ocurra en una clase. Pues mire, hay, tiene que haber colaboración. Pero yo recomiendo que siempre haya algo que leer, aunque sean dos oraciones. Que siempre se escriba, aunque sea una frase. Que se hable, que haya oportunidad de conversar en un salón de clases virtual. Que se escuche. La democratización de un salón no solamente es en, en, en hacer valer el derecho a a la libre expresión, por ejemplo, es en escucharnos, ¿no? pensar. Tiene que haber alguna situación que obligue al pensamiento a eh, elevarse a niveles metacognitivos, es decir, a revisar lo que estamos pensando. Un ejercicio dialéctico de autocrítica y de autoexigencia. ¿no? En una clase debemos procurar que haya oportunidad para sentir, es decir, como decíamos en términos constructivistas, pensamiento y sentimiento, somos, somos eso y todo lo demás. Que haya búsqueda, que se valoren cosas o situaciones o personas, que haya oportunidad para crear y para disfrutar. Yo tenía un profesor, el doctor Antonio Martínez, que me decía, encarnación, el aprendizaje no es para ser medido, sino para para disfrutarlo. Y es que si no se disfruta, no se aprende. Así que nosotros buscamos que la sala virtual también sea una oportunidad para aprender a hacer dentro de las circunstancias y por eso tiene que haber integración, conexión, participación. ¿Qué práctica orientada al aprendizaje estudiantil se recomienda en estos tiempos de enseñanza remota de emergencia, verdad? que es la forma en que en algunos países se ha catalogado la situación en que estamos. Estamos en una situación de enseñanza remota por razón de una emergencia. Entonces, eh, hay algunos datos que quiero que vean de diferentes países y lo que se está haciendo, ¿verdad? Eh, aquí hay un estudio del Centro de Estudios de Políticas Europeas, en donde se plantea que todavía hay escepticismo sobre este proceso de digitalización. E inversión en la infraestructura digital, particularmente en Alemania. ¿verdad? Es interesante. Alemania llegó último en ese ranking a pesar de lo poderosa que es su economía y de la prosperidad que ha mostrado en los últimos 15 años. Y lo que sucede es que hay dos asuntos críticos para poder tener éxito. ¿verdad? Primero, necesitamos un sistema de apoyo coherente que le dé sostén al ciclo de vida del estudiante, si lo queremos llevar al éxito, ¿no? Y la existencia de un proceso sistemático y profesional de diseño instruccional y metodológico. Es decir, el profesor y la profesora tienen que planificar su clase. Y eso es clave si queremos mantener una conexión eficiente en el proceso de enseñanza aprendizaje ¿Qué va a planificar? Va a planificar los procesos, las actividades lo que va a hacer, ¿verdad? Ahora, ¿qué prácticas se recomiendan? Pues bien, hay un estudio que eh, realizó el año pasado este grupo de profesores y hacen una revisión muy rápida. Ellos encontraron que se han utilizado en este último año unas 28 tecnologías digitales principalmente en educación. Eh, identifican ocho poblaciones específicas utilizando estas tecnologías. Eh, han contabilizado cerca de 32 actividades distintas, ¿verdad? En, en términos de servicios remotos, análisis de datos, comunicación, ofrecer cursos y 35 efectos específicos en diferentes áreas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en la educación? Eh, el principal elemento metodológico es lo que llamamos el video base, los video based devices. ¿verdad? Eh, aquí los tipos de tecnología se han dividido en dos áreas, el hardware y el software. Eh, principalmente estamos usando ordenadores con cámaras como estamos ahora, móviles y tabletas y las plataformas que conocemos todos que tenemos alternativas y otras herramientas que tienen que ver hasta con redes sociales y correo electrónico. Es decir, que en educación hay una multiplicidad de opciones que se han usado en el último año de forma eh, eh, emergente, ¿no? Para poder ofrecer conferencias en línea, se ha aplicado a eh, inteligencia artificial y hasta realidad virtual. Ahora bien, en UPR, Umacau usamos Moodle, que es una herramienta muy útil, muy completa y muy sencilla en algunas áreas ¿verdad? de utilizar y que tenemos que seguir pensando cómo y practicando para mejorar nuestra eficiencia. Aquí hay dos, dos profesionales que dicen, mire, usted no debe estar convirtiendo toda su clase en un video. ¿Verdad? Los estudiantes no desean ver presentaciones sin rostro ni voz, que es un poco lo que plantea el doctor López. No ve a la gente. Y nosotros y nosotras, como dije ahorita, somos seres sociales. Necesitamos esa conexión visual, ¿verdad? Justin Rich, de, de, del MIT en Cambridge, dice, mire, usted tiene que reducir sus metas estratégicamente. Eh, eh, como dicen por ahí en Hayuya, less is more. Es una frase que utilizaba el fenecido doctor Luis Negro, eh, que en paz descanse. Ahora, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, aquí hay una. Esta la trabaja el doctor Leonardo Rola, de New York University en Shanghai. Este señor es matemático. Y, por ejemplo, tiene un grupo de 33 estudiantes tiene el problema de cómo enseñar matemática, en el caso de él, un curso avanzado de álgebra lineal, a distancia, sin el contacto, ¿verdad? Pues este señor... Eh, se le ha ocurrido concentrar grabaciones cortas, pero enfatizando en los conceptos. ¿verdad? Y este método de eh, video-based learning le ha funcionado muy bien. Así que lo que sucede es que los estudiantes, una vez reciben y ven sus videos, le devuelven a él un video de lo que ellos tienen que hacer. Y así demuestran los contenidos que él está tratando de plantear. Él plantea, mire, el riesgo mayor es que usted se convierta en una cabeza que habla, explicando cosas que los estudiantes eh, no atienden y por tanto no entienden y lo que hacen es fingir que están ahí, ¿verdad? Sin embargo, con este video-based learning él ha tenido muy buenos resultados y el resultado estratégico ha sido una producción colaborativa e interactiva, ¿verdad? Que se lo permite solamente el estilo o la modalidad asincrónica, ¿verdad? Entonces tenemos dos posibilidades. Trabajar con el estudiante sincrónicamente, y ahí está el problema que nos trajo el doctor López, o trabajar con el estudiante asincrónicamente, o quizás hacer una combinación de ambas modalidades, ¿verdad? Pero la base de esto, como he dicho anteriormente, es la planificación. Así que las redes colaborativas van a fomentar el nivel de integración que nosotros y nosotros necesitamos mantener cuando estamos trabajando a distancia con los estudiantes. ¿no? Eh, estas redes, pues, eh, la recomendación que se hace en la literatura eh, que está relacionada con esto de la educación a distancia es que se discutan estos estudios de caso, se compartan, pero con preguntas guías. ¿verdad? De manera que se le permitan espacios de tiempo para que los estudiantes sean segregado el grupo o eh, de manera sincrónica se puedan reunir y discutir los elementos que están sobre la base del problema o del estudio de caso para luego compartirlos de forma sincrónica, ¿verdad? Los posibles efectos positivos de aplicar esto de las redes colaborativas frente a los estudios de caso u otras actividades es elevar el, el nivel de interacción que es fundamental en la educación a distancia. La segunda, permitir un ambiente diversificado ¿verdad? De, la, de las ideas y horizontalizar el ambiente, porque el profesor participa de ese proceso ¿verdad? de interacción eh, eh, que básicamente lo que hace es elevar el valor de la inclusividad y de la diversidad. Eh, doctor, me permite sí. un segundo porque me hacen una observación muy apropiada y es que la política aprobada por el Senado académico nuestro eh, ...establece cámaras encendidas. Así que eso es una de las políticas que nosotros eh, trataremos ¿verdad? De, de, de seguir... En, ...entendiendo también que eh, lógicamente que hay estudiantes que desafortunadamente no pueden. Pero entonces, eh, mire, hay un fenómeno y es que eh, se ha observado que en algunos casos... ...cuando los estudiantes pertenecen a ese núcleo vulnerable... Eh, no logran salir bien en las clases, porque hay un desfase muy grande entre lo que sucede y lo que el estudiante necesita. Por lo tanto, lo que se recomienda es mirar a profundidad cuál es el perfil de ese estudiante, eh, hacer un avalúo de riesgo, ¿verdad?, eh, cuánto acceso tiene a los recursos, que dialoguemos con ellos eh, cámara a cámara sobre sus intereses y preocupaciones, que nos comuniquemos frecuentemente por diferentes medios con estos estudiantes eh, y hacerlo acentuadamente sobre aquellos que tengan un perfil de desventaja, porque el compromiso siempre debe ser identificar y apoyar a los más vulnerables para que no se queden en el proceso, ¿verdad? Eh, el caso de China es interesante. Eh, China cerró todas sus universidades, eh, hizo este avalúo de riesgo y los estudiantes, Hicieron recomendaciones importantes, ¿verdad? En China le recomendaron a los profesores que combinaran las grabaciones con sesiones sincrónicas, o sea, que nos encontráramos directamente con la cámara, lo que acaban de plantear las compañeras, que el enfoque fuera interacción, ¿verdad? O interactivo, yo hablo, tú hablas, eh, que las actividades fueran interactivas y que, si, que mediara en el proceso una plataforma unificada, en un Macau tenemos esa ventaja. Y que hubiese una cantidad justa y razonable de tareas, porque ahí había docentes que pensaban que su curso era el único y los saturaban de trabajo. Esas preocupaciones se combinan con que hay estudiantes que necesitan apoyo ¿verdad? en su autodisciplina, otro problema que se mencionó ahorita, en cómo mantener la concentración y ante los vaivenes de las redes y la contaminación de ruido, porque el contexto en que ellos están no lo controlamos. Por lo menos en un salón de clase no tenemos un ambiente más manejable. Pero no sabemos dónde está el estudiante y cuáles son los retos que tiene allá. Así que no hay fórmulas mágicas. La mejor metodología es la que funciona. Y la peor, la que nadie disfruta. Si no se disfruta, no se aprende. Entonces, hay otras cosas más sencillas que uno hace, eh, como modular la voz... ¿No? Hay elementos de estridencia muchas veces que lo que hacen es desconectar al estudiante del proceso de aprendizaje, porque eh, cuando estábamos en, en el salón de clase, el lenguaje no verbal, y aquí la doctora Santiago pues, tiene mucha experiencia, es un factor muy importante en, el, en esa interacción. Pero a distancia solo tenemos la voz y lo que vemos en la cámara es eh, bastante limitado. Eh, así que hay un estudio aquí que menciona el autor BaO donde indica que eh, los tonos moderados de voz ayudan al aprendizaje a distancia. ¿verdad? este estudio se hizo en la Universidad de Pekín. Así que las recomendaciones es tomar pausas, hacer énfasis cuando estamos mencionando conceptos o ideas, modular la voz, subir, bajar y variar la velocidad e intensidad de lo que se dice. Los posibles efectos positivos es eh, favorecer el entendimiento, la comunicación se amplía y la atmósfera es mucho más agradable el usted más efectivo. Porque hay cosas, como decía ahorita el doctor López, que se han hecho toda la vida, pero no tienen que desaparecer porque estemos trabajando en línea. Sin embargo, hay otras metodologías que es también informar al estudiante y mantener la interacción a través de las redes sociales, ¿verdad? Eh, esta plataforma, por ejemplo, Twitter, que yo utilizo, ha sido muy investigada y eh, tiene muy buenos resultados. Tome el caso de que los docentes piensan que eh, esto es una herramienta importante de aprendizaje y se ha justificado. ¿Verdad? Eh, el Twitter... Obliga al estudiante a pensar críticamente, te da 240 caracteres para tú escribir tus ideas y todo depende de con quién tú te conectes. ¿Cuál es la calidad de tu red? ¿A quién tú sigues y quién te sigue? Por lo tanto, eh, se promueve una selección importante de cuáles son los elementos de contacto que van a sostener tus relaciones ¿verdad? en el mundo cibernético. Así que, como dice Sawaki, la enseñanza ha sido transferida del status quo eh, a un mundo digital sin estar bien preparado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted quiere elevar su nivel de efectividad en relación al aprendizaje aplicando diferentes métodos? Hay que convertir nuestra praxis en un proceso de investigación en acción continua y hay que arriesgarse a explorar posibilidades, aplicar nuevas formas, aunque no funcionen. Si no funciona, encontró una manera de no hacerlo. Y si funciona, encontró una manera de hacer las cosas para determinada situación, porque no hay absolutos, ¿no?